No me digas Que tengo que repetir todo ¿Tengo que repetir todo? Stop. Perfecto Ay, oh, señor Hola, Javi, por cierto Eh, pues nada, voy a repetir todo otra vez <risa> oh, qué bien yo repetí todas las noticias de nuevo. Increíble. Increíble. Eh, o no vuelvo a empezar. Hola citas, ¿sí? ¿qué tal ¿Cómo Espero que bien. Eh, tengo que repetir todo porque resulta ser que estoy mute. Gracias Javi por avisarme. Yo hubiera acabado ya, ¿eh? O sea, ya era casi para terminar, ¿eh? Menos mal que me lo has dicho. ¿Ahora se me escucha ya Javi? Espero que sí Espero que sí. Madre mía, ni te juro que no me había dado ni cuenta Ya decía yo, yo, había algo en rojo al lado del micro y no sabía ni lo que era Perfecto, voy a repetirlo todo de nuevo El sábado 15 de octubre eh, Se hizo como una especie de propuesta Lo que pasa es que ahora voy a ir más rápido, ¿vale? Porque ya lo he repetido todo antes Y lógicamente repetirlo todo otra vez, pues es un poco rollo, ¿vale? El 15 de octubre se hizo como una especie de propuesta para el, para el tema de las etcétera etcétera etc luego también eh, se celebró en el teatro duriasper Per eh, lo que es eh, los premios Soriana, ¿vale? presentado por Felipe del Val que es un presentador de Akenes y el viernes 21 de octubre, me faltan tres días, repito, eh, de 10 a 20 para los que seamos de España, de 10 a 8 para los que seáis de otro sitio. Lo digo así porque Porque aquí somos muchos de usar el reloj de 24 horas. Y ¿vale? pues será una recogida de ropa en 3 puntos del pueblo. ¿vale? Ya está, no hay más. Y ahora os repito las noticias de Argel. Maya Montero salta sal, a la sala del estado de estudio de Alarma. Eh, Maya Montero, que publicó una foto. Blanco y negro, sin maquillaje, sin peinar y sin nada. Puso una frase que alertó sobre su estado de salud. Minecraft actualizará la versión, pasará de la 1.19.2 a la 1.20. Para el 2020, en 2023, eh, perdón, el año que viene, en enero aproximadamente, eh, Meterán nuevos mobs, ¿vale? Tanto pacíficos como hostiles. Eh, los hostiles son los que te atacan y los pacíficos son los animalitos, ¿vale? Y meterán fugas, sapos, ellos, etc. Y las aldeas eran señalizadas para no perdernos por el pico. Eh, neuronas humanas son insertadas en ratas y eso afecta a tu comportamiento. Sobre el tema de Pixar, fue de la, la, bueno, la actriz, la mujer de 109 años, llamada Coco, ¿vale? Que fue protagonizada en la película Coco de Pixar, es una película muy bonita, que os recomiendo a todos y que enseña mucho. Por lo resumo, es un niño que toca la guitarra y quiere ser músico y la familia no le deja, no, no, no Deja que se persiga su sueño de, de, de ser que es muy, muy bonita, preciosa. Y a mí, eh, yo soy más de Pixar que de Disney. Y si tuviera que elegir una de Disney, me quedo con la de Blanca. De hecho, esa la he visto tropecitas mil veces. Viendo. Eh, sobre ropas han sujetado e integrantes batallas grandes y con push-up que arrasa en Amazon dirás, ¿por qué vas tan rápido? porque llevo más de media hora puteada y, y repetir todo otra vez, pues como que como que no, ¿sabes? por eso voy un poco rápida repitiendo todas las pute Pútero. Eh, no bueno, perdón, no sé por qué lo he leído así, porque lo tengo así, ¿vale? se ve que eh, las sustancias químicas que tienen los productos para alisar el pelo pues son cancerígenas pueden provocar, tienen mayor riesgo de provocar cáncer de útero, ¿vale? El TDA es importante tratarlo a tiempo, ¿vale? El TDA para que no lo sepas de atención, con o sin hiperactividad, impulsividad, etcétera, etcétera. Es importante tratarlo a tiempo, repito. La calvicie, eh, pues parece ser que es un tema... Un poco serio, para algunos se lo toman un poco mal, la verdad. Eh, entonces se ha puesto de moda la micropigmentación, que es básicamente tatuarte pelos que no existen. ¿Qué punto ni no más. Eh, Pep Guignol vale, muere a los 68 años y es un actor español, vale, que fue conocido sobre la década de 80 y 90 y actuó en series catalanas. Y por último, la, en 25 de octubre hay un eclipse parcial que será visible desde el norte de España, Asturias, eh, Cataluña, Cantabria, eh, etc. Eh, ya está. ¿Has <risa> ido muy rápido? Sí, pero es que ¿sabéis qué? Llevo casi 40 minutos repitiendo todo. Que se ve que estábamos quedando. No te has quedado. He tenido que repetir todo. Perfecto. Ahora sí. Vamos. Sí. Sí, ya corto, ya. Ya corto. ¡Hala! ¡Nos vemos!